Entonces le dije yo, al techista que me hizo la casa, se la regalé la mía nuevita, eléctrica. Y dice, ¿por qué se la regaló? Y digo, porque era muy pesada ya para mí. Y entonces este se la regalé, el tipo no me dijo ni gracias. Eso es lo que me quedé mal yo, porque creía que se iba a poner contento y iba a decir gracias. No. Le pareció demasiado. No, porque eh... Esa máquina costaba muchísimo dinero. No sé. Entonces él dice, mira lo que me da. Porque él sabía todo, evaluaba todo. Y que era nueva, nuevita. ¿Y por qué se la diste? Y entonces este me dijo oh, Pablo, ¿sabes lo que me dijo? Sí. Eh. Cuando le dije que se la di a él. Me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué? con tantos árboles que tiene acá para cortar.